Tenemos que luchar, desde un primer día tenemos que brillar para vivir la vida. Tenemos que luchar, desde un primer día, tenemos que brillar. para vivir la vida. Quizás sea ahora el mejor momento para intentar cambiar la vida o mejor dicho, la forma de vivirla. Es posible que lo sea el mejor momento. No debemos de parar ninguno, de buscar lo mejor para la vida, de encontrar soluciones para todos. No debemos vivir de cualquier modo, no, no debemos vivir, de cualquier modo. Tenemos que luchar, desde un primer día. Tenemos que brillar, para vivir la vida. Todos nacemos y lo sabemos, todo es una lucha continua. Esa lucha es para todos, sin egoísmos ni modos. Ahora sea quizá el mejor momento, puesto que todo va mal. Todo hay que mejorarlo, no hay que esperar, este es el momento. Todos nacemos no y lo no sabemos. Todo es una lucha continua. Esa lucha es para todos. Sin egoísmos ni modos. Tenemos que luchar. Desde un primer día tenemos que brillar para vivir la vida para vivir la vida